Tengan todos muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy vamos a conversar sobre el, el efecto de no llevar bien las rutinas en la vida. Entonces, eh, estamos hablando del tema de liberar la mente de la rutina opresiva. Eh, primero, tenemos que pensar que las personas necesitan liberarse del estrés, de la tensión producida por asuntos de todo tipo, laborales, por ejemplo, un, una persona que administre una empresa o un departamento o lo que sea, eh, podría tener muchas personas que son subalternas suyas, muchas responsabilidades, eh, límites de tiempo, eh, muchas cosas que lo mantienen o la mantienen completamente ocupada a la persona. Entonces, este estado... De, de cosas laborales, eh, lo ma mantiene la persona o la puede mantener en un eh, funcionando a un ritmo muy acelerado y hasta podría producirle una un problema de salud. Entonces, esto es solo un ejemplo. Pero hay muchas personas que están atadas, digamos, en forma rutinaria a cualquier actividad laboral, comercial, profesional, deportiva, o cualquier tipo que le impide tener tranquilidad en algún momento. Entonces, todos hemos visto ejemplos de esa naturaleza. Así que eh, estas rutinas podrían, si no se llevan bien, resultar opresivas para la persona. Así que incluso en el presente oímos muchos cursos y talleres y toda clase de actividades que tienen como objetivo liberar a las personas del estrés. No es eliminando el trabajo, ¿verdad? Sino realizando cambios que puedan eh, tener un beneficio sobre la persona. Entonces, en este sentido, tendríamos que preguntarnos, ¿y cuál es el objetivo de la vida? ¿Qué queremos? Es, es una pregunta pues interesante, porque a pesar de que el ser humano es un ser pensante, con frecuencia no tiene claridad acerca del objetivo de su propia vida. Entonces, muchas personas dicen que, muchas personas, no todas, pero que, tener, que el objetivo es tener éxito en los negocios por ejemplo, o ser promovidos en el trabajo a una situación laboral eh, mejor para ganar mucho dinero. Creen que con base en el dinero pueden vivir confortablemente. Y bueno, en cierta forma sí, pero a veces consideran el dinero como lo más importante. Entonces mmm, surge una pregunta. Muchas personas que tienen mucho dinero. Están completamente contentas con la vida que tienen. Puede ser que una persona tenga mucho dinero pero no buena salud por ejemplo. El dinero no es todo en la vida. Se necesita, claro, para comer, para vestirse, para transportarse, pero no lo es todo. La salud también es necesaria para los seres humanos. Y algo muy importante, la paz de la mente es vital. Si alguien no tiene paz, tampoco puede disfrutar de su riqueza. Entonces, volvamos a la rutina. Todo es rutina. Esto es para decir que la palabra en sí no es negativa. ¿verdad? Muchas personas dicen, ah, no, yo, a mí no me gustan las rutinas, yo no soy una persona rutinaria. Pero bueno, es que eh, hay actividades rutinarias que sí pueden producir algún perjuicio porque están mal llevadas, pero podemos hacer algo en la vida, realizar algunos cambios para que no nos hagan daño. Pero la rutina existe por sí misma en todo. ¿Verdad? No, no, todos los días nos levantamos, nos bañamos, nos vestimos, desayunamos, en fin, eso es una rutina. La rutina también está en la naturaleza. La, la tierra gira alrededor del sol, ¿verdad? El sol gira sobre su propio eje, las estaciones una tras otra vuelven a ocurrir, el cambio es constante... Y también hay otro tipo de rutinas, el trabajo, comer a ciertas horas, lavar la ropa, lavar el auto, limpiar la casa, salir a hacer ejercicio en la mañana, no sé, media hora, una hora, cada quien lo hace diferente. Entonces, así todo es normal. Sin embargo, hay algunas cosas en la vida que son prioritarias, ¿verdad? Entonces hay que ver qué es. Por ejemplo, es muy importante para todos liberarse del pesar y el sufrimiento, o sea, mental y físico. que es, es muy importante para todos también, que haya paz y dicha a pesar de la presencia de situaciones desfavorables, ¿verdad?, porque de todas maneras las situaciones, cualesquiera que sean, vienen y se van, no se quedan para siempre. ¿verdad? Entonces, a veces nos quedamos como atrapados en una situación que ya pasó y nos quedamos atrapados en los sentimientos que tuvimos en ese momento y la situación terminó hace dos años, tres años, cinco años. Entonces, eh, tenemos que, que hacer esos cambios que nos permitan permanecer en un estado, como decía, de paz y dicha, a pesar de lo que ocurra. Entonces, para lograr eso, es necesario que en nuestra rutina se incluyan espacios para entrar en contacto con nuestras cualidades originales. Los seres humanos, todos sin excepción, somos seres espirituales de origen divino y tenemos cualidades originales que son la paz, el amor, la dicha, la sabiduría, la inocencia, el poder, poder interior, la misericordia, por ejemplo. Estas cosas se nos han olvidado con el tiempo. Entonces, al actuar, no con base en esas cualidades, sino con base en otras cosas que no son cualidades como la ira, o el miedo, o el odio, etcétera. Lo que hacemos nos causa pesar. Entonces, el, eh, lo, el cambio que tenemos que hacer tiene que ver con nuestro interior, con nuestro ser interior, para poder despertar o, digamos, dejar salir eso que es original en nosotros, para poder actuar con base en eso, que son cualidades originales. Entonces, eh, como decía, es necesario incluir espacios para eso en nuestras rutinas, para que esas rutinas no se vuelvan una cosa, digamos, negativa para nosotros. Entonces, eh, al olvidar nosotros nuestro origen, digamos, espiritual, las cualidades que tenemos, espirituales, originales, empezamos a, a, digamos, a apoyarnos en lo material. Y eso, pues, no nos ha dado muy buen resultado. Estamos buscando esa paz que queremos, esa dicha, esa tranquilidad, etcétera, ese, ese poder interior lo estamos buscando afuera de nosotros y no lo tenemos adentro, entonces lo buscamos en lo material, por eso es esa, esa idea de que el dinero lo es todo, entonces cuando nosotros olvidamos ese origen y esa, esa, esa naturaleza verdadera, le abrimos la puerta al pesar y este, porque perdimos el poder interior que teníamos. Entonces, es necesario que haya transformación en nosotros. Es totalmente necesario. Y todos, todos, todos los seres humanos quieren que haya transformación en su vida para liberarse del pesar, del dolor físico y mental. <coughs> y en lugar de esto, experimentar... Paz y dicha. Entonces, en ocasiones hasta culpamos a las circunstancias o a las personas de nuestra desdicha y, y a la actividad que realizamos. ¿verdad? Entonces, difícilmente en ese momento... Somos conscientes de que, los, que nosotros mismos somos los responsables de traer transformación a nuestra vida. Entonces, hay que hacer algún, algún esfuerzo pequeño. Y esfuerzo no quiere decir algo que duela y que es difícil. No, esfuerzo es hacer algo. Entonces. Eh, ahora la y el cambio, la transformación comienza cuando reconocemos que tenemos las capacidades para obtener lo que hemos estado buscando afuera. Que lo que hemos estado buscando afuera como la paz por ejemplo el amor la dicha todos son cualidades que son nuestras que nos pertenecen que están ahí olvidadas porque estamos eh, hemos puesto nuestra atención solo en lo material entonces el cambio definitivamente es de adentro hacia afuera. Tenemos que sembrar la semilla para eso. Entonces, ¿cómo logramos transformar nuestros hábitos viejos que no nos están haciendo felices? Pues la propuesta es Cambiar por medio de la meditación. La meditación es un método de, que da muy buenos resultados porque es, nos pone, digamos, nos lleva a un estado de silencio. Eh, los seres humanos hablamos mucho, eh, muchísimo, repetimos cosas, no paramos, entonces eso también es un gasto de energía. Y además, hasta en los sueños, ¿verdad? Nos soñamos que nosotros le estábamos hablando a una persona tal y tal cosa y que la persona nos pas pasamos hablando sin parar. Entonces, eh, la, la meditación es importante porque nos conecta con el silencio. No solo el silencio del hablar, sino el silencio interno de no tener esas cantidades de pensamientos de desperdicio inútiles que no sirven para nada. Y que están todo el día dando vueltas porque eso es energía que se va yendo de nosotros y nos cansa. Entonces, eh, es silencio eh, externo y silencio interno. La meditación nos permite, por ejemplo, apartarnos del mundo que nos rodea para llevar nuestra atención hacia adentro de nosotros, que es lo más valioso, ¿verdad? Ponernos en esa conexión para poder ir descubriendo nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestra creatividad, nuestra verdad, lo que somos verdaderamente. Entonces, cuando hay una práctica, cada vez que, que tenemos esa conexión con nosotros mismos, conocemos algo más y llegamos a conocernos profundamente. Y eso es como descubrir o redescubrir nuestro propio valor. En ese momento hay un estado de satisfacción en nosotros, porque tal vez nos estábamos viendo, no con mucho amor, ¿verdad? Porque como estábamos pensando solo en lo material, entonces si alguien tiene algo que es más costoso que lo que yo tengo, eh, dígase casa o automóvil o lo que sea, o ropa, entonces yo me siento mal porque lo mío no es así, pero es que esa, eso no tiene el valor que nosotros creemos que tiene, ¿verdad? El valor está en lo interno de nosotros, en saber quiénes somos, qué somos, cómo somos y que eso nos, nos da paz, nos da dicha nos da alegría, nos da fuerza para poder hacer las cosas sin, sin caer en rutinas opresivas, ¿verdad? Sino con alegría, ¿verdad? Poder trabajar con alegría, vivir con alegría, etc. Entonces, eh, les decía que nosotros con la meditación podemos apartar apartarnos de lo externo, dedicar momentos, espacios de la vida a eso, para ir hacia adentro y poder, eh, poder entendernos, reconocernos, reconocernos como seres espirituales de origen divino con cualidades originales como las que mencioné. Y entonces en la meditación sostener pensamientos de esa calidad, sostenerlos para vivirlos, experimentarlos, eso es lo importante. Entonces, si yo mantengo esta práctica, ¿verdad?, cada día dedico unos minutos, el cambio va a ocurrir dentro de mí naturalmente y se va a reflejar en mis acciones. Entonces, la meditación permite que yo vea mi propia realidad, mi propia verdad, que me libere del estrés me libera de, de sentirme oprimida y me permite también algo muy importante, que es eh, hacer al Ser Supremo, conectarme con el Ser Supremo en ese silencio y hacer al Ser Supremo mi compañero, porque cuando yo me estabilizo en lo que yo soy, ese ser espiritual, con cualidades. Entonces, en esa conciencia, tengo una cercanía con ese ser supremo. La fuente de todas las virtudes. Y puedo recibir eh, esa, digamos, esa energía de Dios, esas vibraciones, y me lleno con ellas. Y, y me siento, eso me da felicidad. Entonces, eh, este método de la meditación permite eh, eliminar el, el pesar, el, el sufrimiento. Y, y de esa manera, con este método, yo voy a suprimir a eliminar en una forma natural lo opresivo de las rutinas porque lo opresivo de las rutinas lo creé yo misma también entonces ahora tengo un método una herramienta para eliminar ese sentimiento y seguir con las rutinas pero en una forma diferente entonces eh, Vamos a hacer una, un, una pequeña meditación para que ustedes vean más o menos cómo, qué pensamientos pueden estar en mí y qué puedo yo sostener para tener una experiencia. La experiencia es lo más importante, porque entonces yo... Tengo, aunque sea un segundo, un segundo de paz, entonces yo puedo entender qué es la paz. Con el tiempo voy a tener más segundos cada vez. Entonces, vamos a, a entrar al silencio. Voy a apartar mi atención de lo que me rodea, del entorno, y voy a dedicar unos minutos a mi propio ser, a este ser espiritual que ha venido que ha tenido contacto con esta región de luz, la morada del Padre Supremo. Yo me visualizo. En un espacio de silencio luminoso, me visualizo como un ser de paz y también con mis otras cualidades originales, el amor la dicha la sabiduría me visualizo así y por un segundo trato de sentir esas cualidades en mí de verme así como un ser espiritual y desde ese silencio llevo mi pensamiento hacia el Padre Supremo el más amado me siento con mucha cercanía a ese padre y siento que en su compañía recibo esas vibraciones de pureza de paz de amor de dicha que me envuelven y producen en mí una sensación de dicha de bienestar y eso mismo hace que yo me esté volviendo más y más consciente de mí como un ser espiritual muy afortunado que poco a poco se va llenando de esa paz y esa dicha. Y cada segundo siento más profundamente esos sentimientos y me doy cuenta de cómo la compañía del Padre Supremo puede darle color al alma. Cómo esa compañía, esa energía de pureza, de amor espiritual hace que yo tenga el sentimiento de ser un ser divino cuya naturaleza cuyos Cualidades originales son la paz, la pureza, el amor y la dicha. Muchas gracias.